Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a Final Ghost Project Hoy os voy a presentar una persona súper especial Una persona que en la vida he conocido eh, Alguien que sea tan puro, tan buena persona, tan altruista Que eh, es capaz incluso de dejarse la vida Por hacer que la persona que esté al lado sea familia o no eso es lo mejor, eh, esté feliz durante un milisegundo de su vida, o sea, esta persona, por suerte para mí, eh, me ha entregado toda su alma, me ha entregado todo su ser, todo su conocimiento y toda su ayuda para que yo, a día de hoy, sea una persona totalmente plena, totalmente eh, consciente de sus capacidades, totalmente... Em, em, o sea, super positiva y, y con muchísima fuerza y eso es al 300% gracias a él um, bueno no quiero enrollarme pero que sepáis que eh, tenéis eh, delante de vosotros eh, a una persona mm, 100 y que sin duda si en el mundo hubiera más personas como él el mundo sería un lugar mucho mejor os dejo con el invitado ¡Sorpresa! ¿El ¿Qué? invitado soy yo? Sí, eres tú, Ana. Mira tú y la perra. ¡Hola! ¡Tengo sueño! ¡Quiero dormir con mi pulsera! A ver, Ana, ¿qué tenemos aquí? Pues voy a enseñar esta súper cajita que me encanta el hecho de abrir una porque... Hace especial ilusión. Bueno, tú has recibido dos, ¿eh? Porque la muñeca ya tienes el primer, el primer sí. regalo que recibiste. La primera, la primera caja que yo recibí fue el reloj. Y evidentemente con la pulsera a fuego, pues me queda perfecto. Exacto. Sea, Ahí está. O sea, y que es... recibes dos cajas. ¿Tú qué pasa? ¿Que tienes un trato especial o algo? Evidentemente. Venga, vamos o sea. a abrir esa caja porque la perra está que, que lo está deseando. Y... Sí. Abrir la caja, que vale. tengo su papá venta ¿vale? con la manta. Me hace especial ilusión el hecho de abrir caja, porque una cosa es eh, montarlas, pero abrirlas hace también mucha ilusión. Entonces, os voy a leer aquí la super dedicatoria. ¿vale? Dice. Sí, lee mamá, te escuchamos. Te escuchamos, mamá. Dice. Tu apoyo al proyecto WOTV me da fuerzas para seguir adelante en esta importante misión. Gracias de corazón. Qué guapa que está mi mami. <ríe> vale, ya la voy a abrir. No os voy a enseñar el, el código porque tampoco sé lo que es. <ríe> Vamos a abrir la caja, que se vea bien. No, primero todo, ¿qué vas a hacer con esa caja, mi amor? Con el, con el contenido de esa caja. ¿A quién vas a ayudar? Pues... Voy a ayudar a alguien que realmente lo necesite. ¿Se te ocurre en esta habitación alguien que lo necesite? <risa> sí. ¡Sí! Yo sí. lo necesito. Yo lo necesito. Estoy <risa> en el sueño. Evidentemente. Ayudaré a David y la pulsera para la perra. Vale. ¿Sí? Vamos a abrirlo, va. Vamos a abrirlo. Que se vea bien, ¿vale? Abro, ¿eh? Sí, sí, te tranquila, yo, yo te sigo. Yo soy camarógrafo. Por, por, la, por la universidad por de la calle. De mira, mira, mira qué mensajito tan chulo, ¿eh? El mensajito. Que si la pulsera. ¿eh? El David tiene talento, eh. Bueno, con la cizalla no me demasiado, pero tengo talento, eh. Está bonito, eh. Venga, va. Vamos a La pulsera ahora se la pondremos a la perra, ¿vale? Sí. Venga, me gusta Vamos a abrir ¿Te gusta el papel crochet? Este me se llama. Papel de que... seda se llama. Yo no sé por qué le llamo papel crochet. No lo sé. Pero aparte está, como viene con el relleno, ¿Sí? está encrochadito, es súper guay ¿eh? de.. Chan, chan, chan ¿Qué será? Es... El juego de la Nintendo GameCube Wave Race Blue Storm A ver, ábrelo, ¿qué tal? Este juego tiene muchos años, ¿eh? Está perfecto A ver... Uh. Creo que nos ha tocado la tarjeta especial eh, y aleatorio total. ¿eh? ¿La has visto totalmente random. Vale, pues ver aquí quito esto y esto con los libritos totalmente intactos y el juego perfecto. Yo sé que David, eh, cuando era pequeñito, jugaba un montón con este juego con su hermano y pasaban horas. Entonces, Uy, una es. pregunta: da, da, da, da inventos. Si vendes este juego, de lo que tiene el juego, ¿qué crees que el David le podría ir bien ahora mismo que se encuentra mal? Mira, es para que la gente entienda que cómo se puede usar el juego. Por ejemplo, cada, cada caja ¿vale? contiene un objeto. En este caso, este juego de la, la Nintendo. Pues yo puedo hacer varias cosas. Um, lo puedo, o sea, para regalárselo al David, puedo... Eh, o vender el juego, y lo que me den, poder, eh, por ejemplo, lo que necesite el vida ahora mismo, un masajeador de cabeza, porque sé que le relaja un montón y le ayuda a poder descansar. Esa sería una idea. ¿Vale? Pues ya está muy bien. ¿Y qué llevo? ¿Un librito? Un librito, ¿vale? Que los libritos estos... Ahí. ¿vale? Ahora, explican... ¿Qué es el proyecto Botobi? ¿Quién? ¿Quién somos? ¿Qué, eso ¿UB? esa familia que guapa, no, mira, mira qué ver mira que perra, mira qué que mi, mi, mi, mi, mi, qué, eh? ¿Qué tienen que hacer con el código QR? Lo que hay que hacer es escanear este código QR, ¿vale? Suscribirse al canal de Final Boss Project y todo. Los videos, Dejar la, la tele encendida Dejar la O el ordenador Por la noche, que no moleste Lo dejas haciendo y ya, ya está. está Cuantos más likes, más comentarios Más compartidas, mejor Pero con ver todos los vídeos hasta el final Es más que suficiente Y ya si os hacéis miembros, ya ni te cuento Por 0,99 Por 0,99 Tenéis tres tipos de um, De eh, membresías La Vos la voz que es 0.99. Big Boss. Big... Que Moon se puso que, con. Que Moon, gracias un montón otra vez. Porque te agradecemos un montón que te hayas hecho eh, miembro especial. ¿Vale? Con esta super suscripción. Con esa super membresía de 2.99. Y luego está. La Final eh, Boss Project, creo que se llama la última. La Final Boss Project, que son 4.99. Evidentemente. La membresía tiene sus ventajas exclusivas como eh, dedicatorias especiales, como miembros, como vídeos exclusivos para miembros eh, emoticons especiales. Eso hay una página en la web donde podéis in es inicio barra eh, creo que es proyecto Wotobi barra miembros allí tenéis explicado cómo funcionan las membresías cómo podéis ayudar los miembros destacados y noticias sobre el proyecto perfecto, pues lo dicho aquí igual ¿Tenéis todas las informaciones? Mira, mira, mira, mira, mira. Qué mujer más guapa, eh. Tengo suerte, eh. No, te lo has ganado. Ah, también es verdad. No hay suerte. Me tocó en una tómbola. Ah, sí. En la <risa> tongo. Eh, ¿dónde nos podéis encontrar? Vale. Ya está. Y la super tarjeta... ¿O ¿Okay? Es... ¡Chachán! Elas. Elas. ¿Por qué se las? Porque tú, ¿qué puedes hacer con eso, Ana? Lo que quieras. Ah, <risa> Perdón. No, perdón, no. <risa> con esta tarjeta. ¿Tú no. quién eres? Eres Superman. Yo soy Superman. Bueno, Superwoman. Wonder Woman, soy yo. Soy Wonder Woman. Y, y con esta tarjeta puedo hacer lo que quiera. Porque tú tienes fuerza para qué? Para mover el mundo. Ahí está. ¿Y tú? <risa> yo también tengo muchos sueños. No me grabéis mientras estoy durmiendo porque tengo sueño. ¿Me rascáis, humanos? Bueno, ahora despídete con la pulsera. Lo he dicho: que me, hoy me ha hecho especial ilusión eh, eh, dedicaros a este vídeo eh, con todas estas cosas y enseñaros eh, otra super mystery box muy especial os queremos muchísimo, recordar, apoyar muchísimo el canal, darle like, comentar y compartir, ¿vale? No, corazón, corazón, sí. es que no se ve bien, corazón, corazón, eh, muchos corazones. Pues os queremos un montón y que estamos a tope por la salud mental, ¿vale? Un abrazo y hasta la próxima.